Saludos, soy Israel Banguera. en esta hora les voy a hablar acerca de lo que es el glosario, qué es, qué es y cómo se hace, ¿no? por un ejemplo eh, eh, contundente. Entonces, eh, podemos decir que un glosario es una recopilación de definiciones o explicaciones de palabras que versan sobre un mismo tema. También ah, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el glosario en el glosario, las palabras deben... Eh, Deben procurar organizarlo de forma alfabético. Entonces, vamos a ver el glosario que tengo aquí, el ejemplo. Bueno, entonces, este es un glosario de un trabajo que he realizado hace mucho tiempo. Entonces, eh, yo sigo haciendo mis... Cuando hago mis trabajos, los glosarios los hago de este mismo estilo y... Gracias a Dios me han quedado bien. Entonces, el glosario para que no nos no nos tengamos algo una definición más clara de lo que es un glosario podemos decir que el glosario también es como el diccionario del trabajo no porque simplemente vamos a tomar los los, los, los, los títulos y vamos a definirlos tomamos un título lo definimos de esa forma y lo ponemos de forma lo, lo organizamos de forma alfabética eh, de esta forma cuando el lector llegue a, a, a nuestro trabajo cuando salga con el glosario él va a leer la definición de cada título y así cuando llegue al cuerpo del trabajo no va a estar perdido sino que ya va a tener una idea de lo que es cada cosa entonces no, un glosario no es más que esto la definición de cada título es como el diccionario del trabajo entonces eh, para que les quede un poco claro entonces eh, simplemente eh, eh, tengan como concepto que un glosario es una recopilación de definiciones, porque esto son, no son otra cosa que definiciones eh, o explicaciones de palabras que están sobre un mismo tema, porque este es el, un mismo tema, es el mismo tema, y entonces uno las define y listo, este es el glosario, es como un diccionario de, del trabajo que hemos realizado. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y no olviden de comentar y suscribirse. Chao.